Junior RDC Habla mm, del amor, termina siendo un odio. Es por eso que escribo esta canción de todo corazón. Ya no sé qué hacer, no quiero continuar porque lo nuestro ya no es amor. Fue lindo mientras duró, pero llegó su final. Aunque no lo queramos aceptar, ya no pude estar. No, no, no. En un lugar donde ya no hay amor, donde las promesas duraron poco, se acabó. Cuento de hadas en el que curamos los dos de estar juntos por la eternidad Y no la promesa no se cumplió Aquella en la que los dos teníamos una vida juntos No podría separar Pero el tiempo y la distancia causaron la ruptura de la relación Últimamente ya no contestaba Me decías que estabas ocupada Cuando te marcaba Ni pasaba ni un minuto Colgabas después al buzo Me mandabas En serio no sé qué pasó Para esto terminara, Si todo te daba Nada te faltaba Lo que querías te lo compraba Trabajaba para salir los fines de semana, na, na, na, na, na, na, na, na. Pero todo te na na na que no te veía lo suficiente Que no no al pendiente de ti, que nada, a nada, nada, 24 y Que contigo nada, Porque buscaba darte una vida en la que nada te faltara Pero tarde me di cuenta que no era yo yo te amé, como no lo imaginaba Dejé todo por ti, hasta mi familia quería estar contigo Todos los días, pero por situaciones no se podían en serio te amé como no lo imaginas, de que todo por ti hasta mi familia. Quería estar contigo todos los días, pero por situaciones no se podía. No, no, no. Cuando estaba contigo ya nada hacía ni un beso me daba de bienvenida. Al irme tampoco despedida, entonces entendí que ya no era el amor de tu vida. Quizá ahora hay alguien más que tu amor y atención me robó, no sé qué te da, el que no te daba yo, pero si de algo estoy seguro es de aquel que no te cuidará ni amará como yo, solo te usará para su beneficio, solo te quiere por un rato, cuando tenga lo que quiere te hará lo mismo. So